Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo a la hora que estés escuchando este video eh, Bueno, estoy haciendo las grabaciones ahora porque todo el mundo se quejaba del sonido y la verdad que sí que era bastante malo, bastante bajo y todo lo demás eh, Compré unos micrófonos nuevos, inalámbricos pero era como que nada funcionaba Así que hice el intento de grabarlo por acá, por el teléfono eh, Y después editarlo el video Y resulta ser que parece que es la placa de sonido de mi computadora Porque por acá entiendo que se escucha mucho mejor Hice unas pruebas, así que espero que funcionen Bueno, este video lo hago principalmente en respuesta a dos inquietudes que me pasaron eh, en los comentarios, que pusieron en los comentarios. A mí me encanta que hagan comentarios y que pregunten, pregunten que yo en la medida que pueda les voy a responder todo lo posible. Eh, como aprendí de quien me enseñó astrología, eh, los siempre recuerdo que los astros inclinan pero no obligan o sea lo que estamos haciendo lo que estoy haciendo es leyendo cómo están las energías de los planetas en el cielo eh, para distintos momentos entonces eh, bueno hice la carta natal de argentina que cumplió años el 9 de julio la hice antes del 9 de julio y eh, para este 2019 la revolución solar sería que es cómo va a ser todo este próximo año y una de las cuestiones que salían es eh, que, eh, que ganaba, que había un cambio de gobierno y que iba a ser una etapa difícil entre ese cambio de gobierno. Yo sí, dice, hoy 15 de agosto veo tu video Muchos astrólogos dicen que el próximo gobierno decepcionará Porque al tercer año se cae todo de nuevo ¿Podrás hacer otro video? Y Belén dice, muy buena explicación Marcelo ¿Qué pasa con el juicio de los K? Gracias Bueno, eh, en respuesta a ellos dos es que yo hice dos cartas natales de dos días distintos. El 27 de octubre, que son las generales, las elecciones generales en Argentina, y el 10 de diciembre, que es cuando se supone que asume el nuevo gobierno. Eh, la del 10 de diciembre no es completamente exacta. ¿Por qué? Porque si bien todos los gobiernos asumen el 10 de diciembre en Argentina, eh, no todos hacen el juramento en el Congreso en el mismo horario. O sea, no todos reciben los atributos de presidente, que es la banda presidencial y el bastón, en el mismo horario. Entonces, todos son alrededor del mediodía, al mediodía, un poco después, un poco antes... Así que yo lo hice tentativamente para las 12 del mediodía, esa carta. Así que vamos a ver primero qué nos dice la carta del 27 de octubre. Ahí la están viendo. Y el 27 de octubre, el sol, que es... El poder, que es eh, la energía planetaria del, del poder, eh, valga la redundancia, eh, está en el signo de escorpio. Recién entradito al signo de escorpio, tres grados de escorpio. Escorpio es un signo de agua, por lo tanto vibra muy bien con cáncer, que es el signo del país. Y también vibra muy bien con... Capricornio, que es el signo lunar de Argentina Capricornio es de tierra Y tierra y agua son buenos complementos eh, Ahí está el ese 27 de octubre Una conjunción muy importante conjunción le llamamos a cuando dos planetas están muy cercanos a menos de 5 grados de diferencia que están casi uno pegado al otro o pegados uno al otro ese 27 de octubre el sol y la luna van a estar juntos el sol representa eh, la parte del gobierno, la parte del poder y la luna representa el pueblo en una carta natal de un país ¿sí? Eh, bueno, el 27 de octubre es una fecha muy buena por distintos aspectos que tiene con otros planetas por ejemplo, con Júpiter en Sagitario ¿sí? con eh, Plutón en Capricornio que para reafirmar ese cambio que se que empezó a producirse el 16 de agosto el 11 de agosto perdón eh, el 11 de agosto que es eh, una eh, que fueron la las paso en Argentina, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se hacen en Argentina. Y este 27 de octubre se reafirma, se ratifica eh, lo que pasó el 11 de agosto. ¿Qué quiero decir con esto? Que el 27 de octubre podemos eh, podemos decir que vuelve a ganar las elecciones eh, Alberto Fernández, Cristina Fernández. Lo estoy haciendo únicamente a nivel nacional. Si quieren que lo haga también a nivel provincia de Buenos Aires o otras provincias, me lo dejan en los comentarios y lo vamos haciendo. Eh, poco a poco. Eh, voy respondiendo, despejando dudas. Eh, el triunfo el 27 de octubre de Alberto Fernández, presidente, Cristina eh, Fernández de Kirchner, vicepresidenta, va a ser superior al triunfo del 11 de agosto. Los planetas tienen una posición muy particular ese día para eh, que se produzca exactamente esto. Así que, eh, en primer lugar, lo que digo es que eh, no por las energías planetarias, no, no hay posibilidad de que gane ningún otro candidato, por más que le den la vuelta que le den, no van a poder tapar el sol con las manos. El 27 de octubre va a ganar y va a ganar por más margen del que ganó el 11 de agosto. Me arriesgo a decir eso ya como predicción. Eh, Ahora vienen los momentos más difíciles que hablábamos eh, el, para el, eh, lo que resta del año eh, en la Carta Natal de Argentina. Ahora bien, el nuevo gobierno supuestamente va a asumir el 10 de diciembre a las 12 del mediodía. Esto más que nada para despejar la duda de... Eh, yo sí, que dice, eh, hoy 15 de agosto veo tu video, muchos astrólogos dicen que el próximo gobierno decepcionará porque al tercer año se cae todo de nuevo. ¿Podrás hacer otro video? Sí, acá lo estoy haciendo. Si asume el 10 de diciembre, eh, no va a tener ningún conflicto, al contrario, van a ser cuatro años de crecimiento para Argentina eh, para Argentina bien entendido el crecimiento o sea, crecimiento que tiene que ver con el crecimiento de la gente o sea cuando uno habla de un país es muy abstracto el, el, la patria, el país entonces lo que yo digo es el país es quienes componen ese país, o sea, la gente. Eh, hay un cambio fundamental, ese 10 de diciembre se está acercando el Sol, que va a estar en Sagitario, a Júpiter, que es el planeta regente de Sagitario y que es el gran expansivo, que es eh, el gran benéfico en astrología y se acerca a Júpiter que Júpiter va a estar entrando en ese momento va a estar a un grado de Capricornio y Capricornio es un signo de tierra que consolida además es el signo lunar del nacimiento de Argentina o sea cuando Argentina nació el 9 de julio de 1816 cuando se firmó ese acta de independencia eh, la luna estaba en Capricornio. Eh, por lo tanto, ese Júpiter lo que va a estar haciendo es beneficiando grandemente a la gente, al pueblo, a quienes componen el país. Lo que te pido en, en esta instancia es que me permitas... Que quede ahí una duda hasta después del 10 de diciembre O sea, si el próximo gobierno asume el 10 de diciembre eh, Entonces las cuestiones van a estar bien durante los siguientes cuatro años eh, Hay desendeudamiento nuevamente de Argentina hay inversiones eh, que llegan eh, hay, hay mucho crecimiento y, y una cosa que eh, decía que me había pedido eh, Belén que decía ¿qué pasa con el juicio de los K? Eh, eso lo tengo que ver en la carta natal del 10 de diciembre, o sea, el gobierno que asume. Eh, no lo puedo ver en la del 27 de octubre. Eh, igualmente, en Argentina son tres poderes y quien va a asumir, que es Alberto Fernández, respeta mucho esa división de los tres poderes, entonces, en general, no se va a meter eh, con la justicia. Eh, lo que sí es que los juicios a los K, por cómo empezaron, eh, los que realmente tienen alguna causa, alguna causa de verdad, o sea, que se corrompieron, eh... Van a quedar presos, van a tener que pagar por lo que hicieron Sean K o no eh, Todas las demás causas que fueron inventadas Porque hoy en Argentina tenemos presos políticos Como Milagro Salas, como eh, Julio devido como Amado Budú, ¿A qué me refiero con presos políticos? En Argentina rige la ley de inocencia hasta que se demuestra lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que todos los procesados, que no está mal que los investiguen, pero los procesados tendrían que haber esperado su juicio en libertad, como corresponde, en su casa, eh, yendo a la justicia cada vez que la justicia lo requiera, y ahí hacer toda la investigación. Como no fue de esa manera, como a Julio De Vido, por ejemplo, le sacaron los fueros en el Congreso y, eh, y está preso desde hace creo que tres años, eh, eh, Amado Boudou lo mismo, Milagro Sala lo mismo y, y todos los demás, que, que ahora yo no me acuerdo los nombres, pero son cientos de presos políticos que tiene Argentina, van a tener que liberarlos inmediatamente la justicia y después por supuesto seguir con el proceso porque acá lo importante sería que la justicia dictaminara de verdad quién es culpable y quién no eh, y bueno ya en esta parte por supuesto eh, vale aclarar igual creo que en el otro video también lo hice que eh, yo soy kirchnerista soy peronista y por supuesto kirchnerista eh, y, y creo firmemente en la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner completamente inocente todas las causas que le hicieron fueron inventadas eh, y, y nada y eso se va a tener que sí o sí caer bueno Gracias por haberme acompañado en este video, eh, espero que, que les haya podido responder y, y voy a hacer un próximo video eh, con las preguntas que me vayan haciendo para irlas contestando. Chao, gracias.